Básicamente mi hermana tuvo cuatro años cuando fuimos a México. No estoy llorando, eh. Estoy. Es <ríe> okay, okay. Hola amigos, cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo G Vlogs y aquí estamos. Es un domingo precioso y estoy con mi hermana. Adiós. Adiós. Ay, perdón. Y hoy vamos a ir a comer, a... es un domingo, vamos a ir a comer, vamos a ir a un café, vamos a ir a... Sister date. Sí, y después les vamos a hacer un mini Q&A sobre mi hermana, que les había dejado mi Instagram para que me dejen preguntas. Y si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. Jimuni, ahí estoy Pues sí, vamos a ir A comer, que ya tengo hambre Ya son las 2 y no hemos comido ¿Qué vamos a comer? ¿qué quieres comer? A ver, tengo que buscar Por eso, te estoy preguntando si ¿sí? ¿Qué quieres? O sea, American food La verdad Ay, ya no tengo Ok, ok, ok, ok ¿Quieres tapar, Le digo que me ayuda a escoger restaurantes Y dice, tú escoges, no me da igual Pero le pregunto y que no quiere No, es que no tengo hambre Por eso nada más dime, ¿qué tipo? ¿No quieres arroz? Hay que ir a comer hamburguesas Ok, aquí hay uno que se llama Slow Monday Tienen que estar cerca porque tenemos que caminar Oye, Pablo Y ahí tengo mi licencia, sí creo que sí tengo mi licencia ¡Ah, vamos a ir! A... Comer hamburguesas a ver, Les vamos a contar un poquito sobre mi hermana ¿Cómo te llamas? Eh... Oh. Chien <risa> ¿Por qué te tardó tanto? ¿Por qué iba a decir Julie? Si sí, se llama Chien Yo soy Chiwon Su nombre en inglés es Julie ¿Tienes nombre español? No, ¿verdad? No ¿Cómo te llamaban en México? G Yo también Porque no sabían pronunciar ¿no? Sí Igual ¿Cuántos años tienes? Ay, 30 No, pero en Corea, ¿verdad? 29. Tiene 4 años más que yo. Es la mayor. Es y... La sí, es la ONI. Tengo preguntas sobre... Preguntaron, ¿cuánto mides? 1,70. Ella es alta y yo no. Básicamente mi hermana tuvo 4 años cuando fuimos a México. Ella <coughs> graduó de la prepa ahí y después se fue a, a Estados Aires. Unidos. Estudió en Los Ángeles Y después en Nueva York Se graduó de la universidad de ahí Y regresó a Corea Bueno, no. vivió en México Vivió en México por como, ¿cuántos Un años? años? Un año y después regresó a Corea ¿Qué estudió ella en la universidad? Si al principio fue más diseño que, Ajá. Pero en Los Ángeles no, no. estudiaste otra cosa ¿Qué estudié? Diseño Industrial, sí es cierto Y después en Nueva York Hizo más de publicidad, ¿no? O sea, ella es súper artsy Artsy, party. Última pregunta para ti Que me duele muchísimo el brazo ¿Alguna vez pensaste que tu hermana llegaría donde está con su canal de YouTube? La verdad no Nadie Siempre pensé que iba a parar algún día ¿Dejar Pero YouTube? no, ajá, Por el trabajo Pero no, le sigue y le sigue y le sigue La neta nadie supo que iba a ser así sí. Tan grande Como que lo iba a dejar ser más como hobby, ¿sabes? Algo que me gusta hacer, mi pasatiempos, pero pues no. ¿Alguien ya, ya va a ser tu trabajo? Sí. No, pues no, no sé. ¿Algún día? Algún día, claro. Pero bueno, los veremos después cuando vayamos al restaurante porque tengo mucha hambre. y Me dolen mucho los brazos. Super gringo food Ya salimos del centro comercial Vamos a ir a casa Y vamos a responder sus preguntas ¿verdad? Ven, compramos aretes Compramos tres de lo mismo Así que solo les voy a enseñar uno O los dos <risa> ¿Aún piensan que nos parecemos? No Cero Nada Vean, es que ella tiene los... ¿Cómo se dicen? Bueno, tiene los ojos súper diferentes Que yo... Literal todo ¿Verdad? No, Según no. ellos no Habíamos hecho el Q&A respondiendo las preguntas de Instagram después del vlog el otro día Pero se me fue el sonido y entonces aquí estamos haciéndolo otra vez Así que ya, vamos a hacer las preguntas okay. ¿Qué ha sido su momento más lindo y que siempre recordarán? Cuando vivíamos juntas Sí, vivíamos no. juntas por un año Fue antes de que se fue a México vivíamos juntas Y creo que ahí fue cuando con quien nos... Nos conocimos más Nos conocimos mejor y como que... Sí, porque no nos habíamos visto desde hace... ¿Qué? Más de siete años Porque yo estuve en, el, en Estados Unidos por siete años uh -huh. No la vi Se han peleado no Demasiadas veces Cada día, cada hora de, Cuando éramos chiquitas Sí nos peleábamos como casi cada día, creo uh -huh. Pero ya después... Creo que fue como... Desde que empezamos a vivir juntas Como que sí. ya empezamos a mejorar, no Sí. O maduramos Maduramos ¿En qué idioma hablan entre ustedes? Todo Hablamos los tres idiomas, español, inglés y coreano O sea, todos los idiomas en... En un enunciado Ajá. ¿Quién pide perdón primero cuando se pelean? Nadie pide perdón <risa> Primero Primero. Como que se nos peleamos y se nos olvida y ya Y empezamos a hablar otra vez, como si nada pasó Somos el tipo de personas que como que se le olvida todo no, no tanto. <risa> A mí sí se me olvida. Se me olvida como cuando estoy enojada con alguien. Después, como que ya se me va. ¿Se podría describir en una palabra? ¿Tú primero? ¿De color? ¿Color? Amarillo. Yo soy amarillo sí, porque brillas. ¿A de vaya? ¿Qué? <risa> oh my god, that was so chirri. <risa> ¿Por qué brilló? no estoy llorando eh estoy es no como que siempre está muy feliz y siempre salta y está por todos lados por okay. sí he escuchado mucho que parezco amarillo o uh -huh. como girasol uh -huh. tipo. yo diría que mi hermana es estamos haciendo colores no puedo decir un color para ella ella es como un arco iris, un arco iris. tiene muchas personalidades Parezco Psycho. No, o sea, tiene diferentes personalidades para cada persona con quien está. O sea, soy yo, sí pero sí, sí me puedo acomodar a como cada persona, Ajá, a otras personas. Es diferente como es conmigo, con mis padres, con sus amigos. También porque tiene muchas emociones adentro y con que cambia rápido. Es como en rojo y ya estoy feliz O sea, puede ser sí. amarillo, rojo, verde, azul, bla, bla, negro ¿Qué es lo que más admiras de tu hermana? De mí <risa> <risa> Que le sigues el YouTube O sea, si ella empieza algo, o sea, quiere hacer algo Lo empieza y lo termina hasta que sea 100% Pero yo luego me canso muy rápido y como que lo dejo pero ya no, casi nunca. Hasta no, con el gym. Lindo. Ajá, no te rodes. Uh -huh. hasta. hasta con el gym, con el YouTube, o sea con todo. Hasta ve Netflix que ni le gusta. <risa> y le digo, oye, ¿por qué entonces por qué lo sigues viendo? Y me dice, no es que lo tengo que ver. Porque ya no empecé. Y con qué...? Lo odio a veces porque... O sea, no se rinde pero demasiadamente Ajá. O sea, no, empiezo una serie de Netflix Y en el medio ya cuando como que no me está gustando No lo puedo dejar, tengo que acabar de verlo hasta que vea la línea roja hasta el final Yo diría que mi hermana es muy sociable Tiene muchos amigos y es muy buena en seguir como comunicando con todas sus amigas y amigos A mí se me hace muy difícil hablar primero a gente, a mis amigos y amigas y como que... no sé, decirles que los extraño mucho x, ¿no? Estoy tratando de mejorar en esto, okay. pero... ¿Quién sale más a rumbas? Las dos. si sí, las dos somos muy... ¿Quién hizo más travesuras? Ella. No, yo. <risa> ¿Tonterías? Ella. <risa> ¿Travesuras? Yo. Pues o sea, otra vez su las yo porque ya me, sal, me salía donde quiera y. Era rebelia. la rebelde. Ajá, la rebelde. Y ella, rebelde la más. Rebelde. Hacía todas las tonterías. Un ¿Qué? ejemplo, por favor. Una tontería. <risa> Lo que pasa es que conmigo, si tengo una idea, como les dije... Ajá, no piensa. No, no es que no pienso. Lo pienso, pero siento que lo tengo que hacer ahora. O sea, las dos sabemos que lo queremos hacer Ajá. y lo tenemos que hacer. Pero yo no hago las cosas. Que, o, sea, o sea, pienso antes de hacerlo. No también, no, también es porque ella tiene mucho miedo. desde Soy chiquita, una miedosa. O sea, desde no... chiquita. Ajá. Y yo cero. No tengo, no, no tengo miedo a muchas cosas. ¿Quién es la más enojona? Una, dos, tres. Canción que les guste a las dos. ¿Qué tipo de música? Te gusta? ¿Trap? Especialmente Yellow Claw Uf, me encanta. O sea, si escucho Yellow Claw me concentro 150%. Y este reggaetón. A mí me gusta hip hop. También me gusta Yellow Claw, nada más creo que escucho más trap y DM cuando estoy en el gym y reggaetón, pero para el reggaetón oh. es más como para bailar para sí. mí, o sea, si me pongo reggaetón en el medio de mi ejercicio no, no puedo, literal. No puedo estar así. Que... <risa> ¿Te imaginas, no? Sí, yo sí, sí. ¿Cuántas cosas tienen en común? Una, dos, tres, sí, cero. Okay. <risa> Uno, padre. No, todo lo que me dijo mi amiga Ale, nos reímos igual. ¿Y yo? Claro que no. <risa> sí. Sí. Tenemos los mismos padres, mismo tipo de sangre. Es más interesante hablar de cosas que somos diferentes. Por ejemplo. O sea, todo. Puedes ver nuestro pelo, hay que empezar con lo físico. Pelo, a mí me gusta el color. Los ojos, el maquillaje, vean el maquillaje. Ella no se puede hacer eso. También el estilo de ropa, muy diferente, vean. Muy sporty y casual. Tipo de mm, comida que nos gusta. A mí me gusta más la atención de la gente. Y... Soy súper dramática. Es super extra. soy súper su... extra. <risa> sí, y ella es como... Más... Tranquila. tranquila O sea, ahorita lo puedes ver, siempre está así. Y <risa> yo no puedo hacer esto. ¿Quién dice que es la más inteligente? Nadie dice que es la más inteligente porque no somos tan No, yo sí fui... Yo sí creo que en secundaria, en la escuela... Ella. Sí me apliqué. Yo soy más inteligente académicamente. Sí, yo como que nunca me he apl aplicado académicamente. Pero ella es más, más inteligente <risa> Afuera. personas. Lo peor es que a mí, muchos de mis mejores amigos me llaman tonta en el sentido de que mmm, el problema es que confío demasiado en gente. Y hasta gente que como que no conozco tanto. Entonces hay veces que como que les le presto dinero y ya nunca me lo regresa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de tener una hermana? Que tienes una mejor amiga. Es súper cliché, pero sí, la verdad, después cuando ya madura, como que sientes que la necesitas más. Creo que lo siento mucho cuando veo a mi mamá y con sus Hermanos. hermanas. Y el último es súper random, pero... ¿Quién es la que gasta más el dinero? ¡Una, dos, tres! Yo. <risa> <risa> ¿En qué te gusta usar <risa> dinero, gastar dinero? No, en la verdad, o sea, como no escribo todo lo que... Ves, ah, ¿No ves, no? No, organizo, eso es lo malo Ok, 2020 Voy a empezar a organizarme Ok Lo empecé y lo dejé como después de dos semanas O sea, neta, no sé, no sé en qué gasto Porque la verdad no me acuerdo comprar tanto Es típico de una persona que gasta mucho y no, y no sabe Que dice que no Yo creo que puede ser Las bebidas yo así. Ah, La comida y las bebidas. Eso fue. ahí puedo hacer un shout out porque neta. ¿Neta okay. qué? Mi amigo hasta me escribió qué decir. Chico. Les, les, les, voy a, les voy a enseñar lo que me mandó su amigo. Y sí, amigos, un big shout-out para mi opa más favorito del mundo. Y luego me mando otro. Es un opa que conocí desde cuando. Tenía 4 años Mándenle su e friend -er test Y a ver Friendric. si los aceptan ¿eh? Friend request. Okay. Hola amigos Big shout out A mi opa más favorito del mundo Este Estuvo muy cagado Vamos a acabar este video aquí Si les gustaron denle un like No olviden suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video Adiós Bye! <laughs>